a mí me ayudó a criar toda mi familia. Él me mostró que yo podía. Me dio fe, esperanza y acá estoy. Por ejemplo, me ayudó a decidir qué carrera estudiar. ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Que era... La verdad, todo. Me hizo salir adelante cuando estuve pegado, a mi libertad. Él me enseñó que el amor vale la pena, que la vida vale la pena. Cuando la cosa se puso fe la familia me ayudó a salir adelante. Él nunca me abandonó. Siempre estuvo ahí para mí. Más bien, ¿qué no hizo por mí? Él, él me mostró que el matrimonio vale la pena. Él me ayudó a valorar lo que tengo, lo que soy y a poner todas las cosas en su justo lugar. Claramente eh, me regaló todos los amigos en la fe. Pues Jesús por mí. Me sacó de la calle, me extendió la mano, me dio fuerza para salir a drogas. Él me cambió la vida, le dio sentido a mi vida. se la jugó por entero, dio su vida por mí. Dio su vida por mí. Dios subida por mí.